Bien chicas, esta es mi rutina de arreglo para salir a pasear el fin de semana. Coloco mi protector de calor en todo mi cabello y empiezo a estilizar mi cabello con el cepillo de Roblox que me encanta como queda mi cabello aparte de que es súper súper fácil porque aquí pues todavía lo traigo un modo de que me di un baño en la mañanita y pues me ayuda a secarlo y al mismo tiempo a estilizarlo y ahorro tiempo. Y ahora comienzo con mi rutina de cuidado de piel, marqué y comienzo con mi serum de vitamina A y vitamina C, después mi cuidado para los ojos, cepillo mis dientes. Y importantísimo que no debe faltar mi protector solar. Ya con mi piel preparada comienzo mi maquillaje, aquí tengo todo organizado para que se me haga más fácil y no estar perdiendo el tiempo en buscar nuevas cosas. Comienzo con el primer que me ayuda a matificar mi rostro y que mi maquillaje pues quede más perfecto. Sellar mi poro y todo eso. Espero que seque. Después sigo con mi base de maquillaje Times Way. Y comienzo a arreglar mis cejas con el lápiz perfilador de cejas en tono dark brown. Después sello con la tinta en tono dark brown para que mis cejas queden en su lugar. Y empiezo a hacer mis correcciones con el corrector, yo uso el tono Bronze y el tono Ibori. Y utilizo mi polvo translúcido para sellar todo mi maquillaje. Y ahora voy a utilizar mi rubor en tono Hot Coral. Y ahora voy a utilizar mi iluminador en tono Honey Glue. Y voy a utilizar mi labial de la gama Semimate en tono Rep Estileto. Y este es el resultado de mi maquillaje: un maquillaje súper sencillo, súper práctico y con productos al alcance de tu bolsillo.